Hola chicos, una vez más con ustedes les voy a dejar en esta ocasión un tutorial de cómo usar de mejor manera su WhatsApp Business Bueno, empecemos En el caso de que no dispongan de WhatsApp Business disponen del WhatsApp anterior les voy a sugerir que hagan lo siguiente para que conserven sus mensajes, imágenes, audios o videos o videos Vamos a ingresar acá en los tres puntos y nos vamos a ajustes, nos vamos a chats, a copia de seguridad y le dan clic en guardar. Pues ahí se ha guardado todo lo que ustedes tenían en su chat de WhatsApp. Ahora lo que tienen que hacer es ingresar a su play store en caso de que van a reemplazar el, el whatsapp normal por el whatsapp business le dan en buscar y ahí automáticamente aparece whatsapp business entonces le dan abrir y listo y, y a continuación le saldrá un mensaje si desean conservar sus eh, archivos bueno regresamos como yo tengo instalado el whatsapp business vamos a continuación a hacer lo siguiente ¿Cómo sabes que estás en Whatsapp Business? Acá en el encabezado de la aplicación te aparece Whatsapp Business. Entonces nos vamos a los tres puntitos. A herramientas para la empresa. Listo chicos, entonces continuamos. Vamos a ingresar a perfil de empresa. Bueno, aquí vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a presionar aquí en el lápiz y nos salen dos opciones la primera opción es editar foto de perfil le damos un clic ahí y elegimos la opción galería yo voy a seleccionar una foto de mi galería entonces ahí tengo fotografías eh, de pronto voy a elegir esto listo ahí salen estas líneas entrecortadas eso quiere decir hasta dónde me va a salir la fotografía donde inicia y donde finaliza si yo le doy ok automáticamente se sube la foto pero en este caso no voy a cambiar la fotografía así que voy a regresar listo otra vez nos regresamos al primer lápiz y ahí nos sale añadir o editar foto de portada en este caso vamos a galería y seleccionamos ahí una fotografía por ejemplo aquí voy a seleccionar esta fotografía también les da la opción de agrandar o achicar o también pueden moverle. en este caso yo seleccionaría solo esta parte que aparece lo que dice aprende aplica hotmart around the world y le doy en ok pero en, esta, en este caso no quiero seleccionar nada así que voy a regresar vamos al segundo lápiz que es nombre del negocio, ahí le agrego el nombre del negocio y le doy un ok en el tercer lápiz vamos a la categoría de negocio ahí selecciono las categorías que yo estoy trabajando con mi whatsapp en este caso tengo creador digital, organizador de eventos también puedo buscar en la lupita, puedo ponerle marketing y ahí me sale agencia de marketing, publicidad de marketing. Podría poner servicio de marketing en internet. Y le doy guardar. A continuación, en el siguiente lápiz, que sería el cuarto lápiz, ahí nos pide la descripción de nuestro negocio. Bueno, yo ya tengo la descripción de mi negocio. Ahí está todo el texto. Una vez escrito todo el detalle del negocio, le damos en guardar listo y también nos pide la dirección si tú deseas agregar la dirección de tu negocio o de tu oficina simplemente aquí le pones, le escribes la dirección de tu oficina de tu local comercial y una vez terminado todo el detalle le das a guardar listo ahora tenemos el horario el horario por ejemplo yo siempre le dejo abierto las 24 horas porque no le he tomado importancia en eso la verdad me escriben todo el tiempo entonces no es necesario poner un horario pero si tú quieres puedes agregar un horario a tu whatsapp le das clic en el lápiz y seleccionas el día, por ejemplo empecemos por el día lunes le das clic donde dice horario y ahí te da tres opciones abierto en horario específico entonces ahí puedes agregar un ejemplo el lunes atiendo de 9 a 12 horas o aquí donde aparece el teclado también puedes hacerlo de más fácil solo escribes el número 12 horas aceptar listo añadir horario luego inicio a las 13 horas por ejemplo ahí 13 horas con 30 minutos aceptar y finalizo a las 17 horas con 15 minutos y recuerda que también puedes hacerlo desde acá, 17 con 15 minutos a aceptar, y listo, y así sucesivamente puedes completar los 7 días de la semana y le das a guardar, pero en este caso yo no necesito hacer esos cambios, ok, a continuación también puedes agregar tu email, escribes tu email y le das a guardar, en el sitio web, si dispones de sitio web, le agregas eh, la dirección de tu sitio web. En este caso yo no la he agregado porque no dispongo de un sitio web personalizado. Le doy a cancelar. Bueno, a continuación vamos a la parte que es de productos. Vamos a presionar aquí donde dice administrar. Le presionamos en administrar. Aquí a continuación... Te sale añadir un artículo nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el artículo nuevo? Le damos clic ahí y nos dice añadir imágenes. Eh, seleccionas galería. Aquí tienes la opción de agregar 10 imágenes como mínimo. Voy a agregar estos productos porque yo vendo también todo lo que es en ropa. Selecciono las fotografías y listo, ya está. Nombre del artículo: Gorras de lana. Precio: 5 dólares. Descripción opcional: Gorras tejidas en lana de oveja. Ok. Acá hay más campos te da la opción de agregar un enlace, si tienes una página web puedes agregar el, el enlace aquí de la página web o si no la tienes no, no, no importa, aquí si el producto dispone de algún código también le agregas el código y eso es todo y le das a guardar Vamos a revisar también lo siguiente. Si tú le das clic en uno de tus productos del catálogo, si te fijas en la parte superior derecha, ahí está el bote de basura y junto a él sale un ojito. Si tú le presionas el ojito, ¿qué dice? ¿Quieres ocultar el artículo para que los clientes no puedan verlo en tu catálogo? Entonces, si tú le das ocultar, este producto ya no pueden ver tus clientes, este producto única y exclusivamente la puedes ver tú. Pero si quieres activar otra vez este catálogo, lo único que haces es presionar otra vez, le presionas en el ojito que aparece y le pones mostrar. Listo, entonces otra vez está visible el catálogo para los clientes. Ahora vamos a la otra opción que dice Añadir una colección nueva. ¿Qué es lo que hace esto? Nombre de la colección nueva. Vamos a ponerle Hotmart. Ok. Siguiente. Y aquí vamos a elegir todas las carpetas del catálogo que queremos eh, agruparles. Entonces en este caso voy a seleccionar las, la segunda y la tercera. Y le doy OK listo ya está creado la nueva colección que hemos hecho con el catálogo a continuación vamos a presionar en los tres puntitos y le damos donde dice compartir tienes varias opciones y todas te llevan a la misma dirección por ejemplo aquí en la primera opción te dice compartir la primera te sale copiar qué, qué quiere decir eso copias el enlace de tu whatsapp por ejemplo le pones copiar y te vas a facebook y compartes en tu facebook pegas el, el link mira lo que salió automáticamente sigue este enlace para ver nuestro catálogo en whatsapp entonces tú le pones publicar y una vez que le das a publicar Tú le das clic sobre la publicación y esta te lleva directamente al catálogo de WhatsApp. Vamos a la segunda opción que dice enviar enlace por WhatsApp Business. Esta opción te da para que compartas el enlace con tus contactos de WhatsApp única. Y exclusivamente a 5 de tus contactos, por ejemplo, seleccionas a 5. Mira, si vas a la sexta, Whatsapp ya no te da más opciones. Dice, solo se puede compartir con un máximo de 5 chats. Ok, y le das a enviar. Entonces envía ese enlace a 5 de tus contactos seleccionados. Pero como no voy a enviar, simplemente regreso y listo copiar enlace, le das en copiar enlace haces el mismo procedimiento que hiciste con el primer link es el mismo procedimiento y la última opción que te da compartir enlace puedes compartir por ejemplo en Facebook yo le voy a compartir en Facebook noticias automáticamente ya te sale el catálogo y puedes dejar una descripción escríbeme para conocer los productos de Hotmart. Le doy a publicar y sucede lo mismo que sucedió en, la, en el ejemplo anterior. Pero como no quiero publicar, le voy a dar a descartar. A continuación, si le damos en compartir enlace, te dan las mismas opciones que nos llevó... Eh, dándole clic en los tres puntitos de acá arriba no es necesario volver a repetirlas acá donde aparece mi nombre con el logo de facebook esa configuración la tienes que hacer directamente desde facebook bueno eso es otro tema no te lo puedo explicar ahora y acá donde dice info y número de teléfono le presionas en el lápiz y en el lápiz otra vez y escribes lo que lo que tú haces con tu whatsapp por ejemplo yo le puse vende productos digitales con hotmart porque eso es lo que yo hago una vez que ya terminas de editarlo le pones en guardar y listo y el número de teléfono que te sale automáticamente listo nos regresamos y a continuación viene catálogo que viene siendo lo mismo que ya te expliqué del catálogo Anunciar en Facebook, eso es otro tema que no lo voy a explicar hoy. Facebook e Instagram, tampoco lo voy a explicar. La mensajería de WhatsApp, mensaje de bienvenida. Aquí tú puedes dejar un mensaje de bienvenida para aquellas personas que no te han escrito dentro de 14 días. A esas personas automáticamente les va a llegar este mensaje. Que yo ya tengo escrito aquí, hola te invito a vender productos digitales y bla bla entonces una vez que ya editas tu mensaje le pones ok y ese mensaje se, se enviará automáticamente a las personas que no te han escrito dentro de los últimos 14 días y también puedes acá abajo donde dice destinatarios puedes elegir a los contactos que deseas que te escriban por ejemplo yo tengo todos excepto a si le doy clic acá Ahí salen todos los bloqueados y todos los que tienen acceso a recibir este mensaje. Por ejemplo, si yo presiono aquí y le doy un clic en el visto, se bloquea esa persona y esa persona ya no recibirá este mensaje automático. Y le doy en guardar. Mensaje de ausencia. Yo no lo tengo activado porque mi WhatsApp está activado las 24 horas. Pero si tú quieres puedes agregar tu mensaje de ausencia dependiendo al horario disponible que tú hayas configurado en tu whatsapp y esto lo activas acá y le das clic en el lápiz ahí dejas tu mensaje y le das en ok y listo destinatarios igual puedes seleccionar a quienes quieres que se envíe ese mensaje automático o a quienes quieres bloquear o quieres exclusivamente enviarle a una persona en especial ahí eliges tú como yo no ocupo esto simplemente voy a darle en descartar a continuación nos vamos a respuestas rápidas le damos clic en el signo más aquí nos sale dos opciones atajo y mensaje de respuesta como yo ya tengo un mensaje de respuesta solo voy a pegar mi mensaje de respuesta es clic en el siguiente link y agrego el hotlink de Hotmart también puedo agregar una imagen. En este caso voy a agregar esta imagen. Listo. El atajo sería para las personas que me escriben. Siempre me escriben pidiendo información. El atajo sería información. Y a continuación le damos guardar. Y regresamos. Regresamos. Acá a este chat. Para comprobar la respuesta rápida simplemente eh, presionamos slash y ahí nos sale la respuesta rápida. Por ejemplo, cuando un cliente me escribe pidiendo información, yo lo que voy a hacer es, aquí donde está automáticamente, le presiono ahí en la primera respuesta y ya me sale la respuesta automática y le doy a enviar. A continuación les voy a indicar cómo se ve toda la configuración de WhatsApp desde el teléfono del cliente vamos a ingresar al whatsapp ingresamos a mi whatsapp y así es como se ve desde el teléfono del cliente agregado toda la fotografía, la información, negocios digitales abierto las 24 horas aquí tienen el catálogo, que pueden ingresar a ver el catálogo revisan el catálogo y listo Acá tienen más información. Disponible las 24 horas. La dirección que se agregó. El email. El número de teléfono. Y eso es todo mis queridos amigos. Espero que se suscriban a mi canal. Y próximamente les estaré subiendo más contenido. Chao.